Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio del tronco del encéfalo y en este caso profundizaremos en el metencéfalo. Dentro del metencéfalo estudiaremos dos estructuras. Una es la protuberancia, que la tenéis aquí, es esta estructura de aquí. Y la otra será el cerebelo, que es esta estructura que veis aquí. Empezaremos por la protuberancia. La protuberancia también se trata de una estructura compuesta por sustancia blanca, es grande, redondeada, ¿vale? que está enfrente del cerebelo, ¿de acuerdo? Y se va a situar entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Eh, la protuberancia, eh, pues, eh, es un puente, una estructura puente entre eh, la transmisión de información del cerebelo al cerebro y del cerebro al cerebelo. También es un puente entre el raquídeo, que lo ponemos en este color, entre el raquídeo y la parte alta del cerebro. ¿Qué más podemos decir del de la protuberancia. Bueno, vamos a borrar esto y comentar que en la protuberancia nos vamos a encontrar una serie de núcleos ¿vale? que son agrupaciones celulares que se van a denominar pontinos. Estos pontinos, la función es que son los responsables de la respiración. Además, en la protuberancia van a nacer los núcleos de los pares craneales quinto, sexto, séptimo y octavo. Bien, pasamos entonces ahora a estudiar el cerebelo. El cerebelo es esta estructura que tenemos aquí. Y para estudiarla lo que hacemos es, venimos, la imagen la traemos para aquí, ¿vale? ampliamos un poco más, uh -uh. y aquí está. Perfecto. Bueno, pues el cerebelo va a estar situado, vemos que está situado enfrente, este es el cuarto ventrículo, delante del cuarto ventrículo y de la protuberancia. Va a estar situado, lo tenemos, debajo del cerebro, de la porción posterior del cerebro, ¿de Y se separa eh, de este cerebro a través de un repliegue de la dura madre, ¿de acuerdo? que se va a introducir en la fisura transversa, entonces este sería un repliegue de la dura madre y que le vamos a denominar tienda del cerebelo tienda del cerebelo ¿Qué más podemos decir el de cerebro Bien, pues que va a estar unido al tronco eh, encefálico a través de una serie de fibras. El cerebelo también eh, podemos comentar que está compuesto por eh, pues dos lóbulos, al igual que, que se van a denominar déjame poner aquí, está formado por, ponemos aquí, compuesto por dos lóbulos que van a recibir el nombre de hemisferio cerebeloso. También estos dos lóbulos van a estar unidos a través de una estructura que denominamos atrio perdón, Atrionov-Vernis. Vale. Al igual que eh, el cerebro va a tener ¿vale? una serie de circunvoluciones, lo que pasa es que van a ser mucho más delgadas y más finas, y al igual que el cerebro nos vamos a encontrar que tiene eh, una parte que está compuesta por sustancia gris, que será la corteza, Está formada por sustancia gris. Vale. Y vamos a tener también eh, lo que es un centro medular que está compuesto por sustancia blanca. Y se ve perfectamente aquí. Vemos perfectamente en esta imagen lo que es la, el centro medular sustancia blanca y lo que es la corteza compuesta por sustancia gris. La corteza, por tanto, va a ser mielínica, mientras que la blanca será mielínica. Eh, este centro medular, bueno, pues eh, lo que va a tener va a ser una serie de tractos, ¿vale? O bueno, pues que van a ser fibras, eh, conductos. Tenemos lo que es un tracto Corto y un tracto largo. El tracto eh, corto, bueno, pues va a estar, conduce los impulsos, van a estar, con, se conducen los impulsos, los ponemos así, de la médula, ¿vale? a la corteza, ¿de acuerdo? Mientras que el tracto largo, pues... Son los... Eh, conduce impulsos que van a llegar, ya sea por vías aferentes o eferentes al cerebro Así, dentro del tracto largo, nosotros podemos diferenciar lo que hablaremos de los... un pedúnculo... pedúnculo superior, pedúnculo medio... y pedúnculo inferior. Bien, el pedúnculo superior, bueno, pues, eh, va a conducirme impulsos desde el cerebelo al tálamo. El pedúnculo medio, bueno, pues, lo que va a hacer es conducirme impulsos de la protuberancia al, cere al cerebelo y el pedúnculo inferior lo que me va es a conducir bien impulsos desde el raquídeo o la médula al cerebelo. Vamos a ver eh, cuáles van a ser, por tanto, las funciones, rápidamente, cuáles son las funciones eh, del cerebelo. Y las funciones del cerebelo, eh, pues, básicamente, es la de coordinar los movimientos motores. Va a coordinar también el equilibrio y el tono muscular. Y, por último, y muy importante, estará involucrado dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Qué vamos a entender aquí por aprendizaje? Rutinas. Las rutinas. Eh, por ejemplo, si yo soy eh, practico deporte, en mi caso, eh, si lo que hacemos es aprender a nadar, yo en un primer momento voy a tener que saber aprender a meter los brazos, acuerdo? a hacer la brazada y a respirar, por ejemplo, pues cada tres, cada tres brazadas. Entonces, en un primer momento voy a tener que estar contando brazadas, un, dos, tres, para sacar la cabeza a respirar por cada lado. Pero va a llegar un momento en que voy a interiorizar todos esos movimientos y los movimientos, pues, eh, pues, van a salir automáticamente. Esto ha sido, pues, lo que estoy aprendiendo es una rutina. Igualmente sucede, por ejemplo, cuando toco el piano. ¿Vale? En un primer momento, cuando estoy aprendiendo piano, llegará, bueno, pues voy tocando tecla tecla hasta que llegue un momento en que mis dedos, Van a ir tocando solos, interiorizan la melodía y las posiciones que tienen que tocar. Bueno, entonces, en ese proceso está involucrado el cerebelo. Pues nada más. Hasta aquí eh, este mini vídeo sobre el metencéfalo. Eh, os animo a que compartáis vuestras dudas, tanto en clase como en el foro. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!